antes de empezar a hablar sobre el cambio que viene nuestro canal de confianza quería informarle a nuestro hermano que estamos ya preparándonos un nuevo proyecto en este mismo canal hola qué tal Buenos días, tardes o noche, los saludas amigo y dueño, este mismo canal comenzamos, recorre como siempre el video. Hoy les tenemos un aviso importante y es que nos vamos, nos vamos a poner a hacer cambios muy importantes para 2022 cada lunes o viernes, pero ahora se estarán subiendo cada, cada lunes o sábado a las 1 pm de la mañana a partir de 14, quiero decir, les pongamos en directo a las 14 de la tarde, es también otro cambio que va a haber, se va a ver lunes o viernes, se cambia domingo y martes, se debe que, pero yo tuve nos mostrada a través de la la pestaña de analytics nos ha dicho en varias ocasiones y sí, con, con datos que nuestros usuarios, es decir, ustedes los seguidores los fans están mucho más activos en los horarios lunes o sábado y más o menos al mediodía, también es cuando están ustedes activos aquí en Youtube porque todos el mundo dice no deberían subirlo de noche porque es más aterrador, sí, pero de noche nadie los ve hay mucha guerra, aunque fuera de hora más mucho en estilo que tenés terror tal vez pero básicamente cada cierto tiempo nos ponemos a ver las analíticas de Youtube en especial cada inicio de Año analizamos cómo nos fue el año anterior qué cosas podemos mejorar pues esta es una de estas que youtube nos indicó porque ya fuera de broma en serio al mediodía hay mucha más audiencia para los vídeos y el algoritmo toma muy en cuenta las primeras horas de sus vídeos por eso es que decidimos subirlos en ese horario ahora el otro cambio de que habló es cada lunes y jueves a ver entrevista de famoso de youtube es para ver estar en mejorar el cantidad del vídeo de edición y bueno ahora si sí, estos son todos los años que tememos para hacerles ustedes en este momento queridos no meter esto dentro de un video Para que nos alargara mucho Entonces dijimos bueno lo que sigue es autoexplicación Mucho texto así que bueno gracias chicos Ojalá que han tenido un gran inicio de año Gracias por habernos acompañado Con los vídeos que ya se han estado publicando En el canal y ojalá que es 2022 Todavía nos acompañen En todo lo que tememos y estamos preparando Para ustedes así es Nos vemos en los vídeos. gracias todos Cuídense mucho porque la chifla cual de revés a la gente También anda fuerte medio fuerte medio Otra vez así que cuídense bastante